Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo a un pedazo de eh, invitado, a Pablo Herreros, que me ha costado Dios y ayuda y lágrimas conseguir que se siente aquí delante de mí, así que buenas tardes Pablo. Un placer, muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, bueno, sí, depende aquí, ¿no? Esto es Exacto. como se dice en el mundo online, ¿no? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de aquí es buenas tardes, siempre con, con el café o con lo que bueno, quiera sí. el invitado. Y, y ya está. Así que nada, eh, primer gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es sí. quién es Pablo Herreros. Uf, ¿Y de dónde viene Pablo Herreros antes de, de, de todo esto? Porque tú eres una persona a, ahora, pero antes era otra. Entonces, a mí me interesa más sí. quién eres, pero lo que eras antes. Pues mira, eh, un sex symbol salta a la vista, eso es lo primero, claro. No hay más que... No hay... sí, <risa> voy a contar, pero claro, eso no es una definición. Claro. Eh, soy periodista. Durante 25 años me dediqué a ayudar a empresas grandotas a persuadir, comunicar e influir. Empresas de vale. muy aburridas, del IBEX 35, bueno, y otras muy divertidas, pero ¿Vale? estas empresas muy grandes. Miele, Van Olufsen, Bank 3 Media, Iberdrola, en fin, todo este tipo de empresas muy grandes para las que he trabajado durante, durante muchos años. Y, y desde 2019 me dedico a ayudar a profesionales y emprendedores como tú a vender más gracias a la ética y la emoción o a conseguir eh, vender sin sufrir y, y disfrutando por el camino y generando una experiencia de cliente tan guay que te quieran recomendar hasta el si eso es de gafas del ascensor con el que se cruzan y esto lo hago con formaciones básicamente con, vale. con cursos con, eh, pues eh, todavía no tengo membresía la tendré seguramente a lo largo del final de 2023 pero vale. bueno cursos a punta pala de digitales, algún presencial voy a hacer este año vuelvo a los presenciales un par de veces vale. que hacía mucho desde 2019 no hago presenciales y no, desde 2020 mejor dicho y, y nada, y, y eso, y hago cursos de experiencia de cliente que me gusta mucho, me divierte y hago cosas muy, muy bonitas porque soy bastante friki del tema de la experiencia de cliente entonces me <risa> hago vender más, no es que además de que te, los clientes lo pasen muy bien, eh, que esa experiencia de cliente se convierta en una herramienta de venta, de eso tengo algún curso chulo luego tengo cursos de persuasión y ventas y tengo cursos pues hasta de, tengo uno de, en el que mezclo Varias cosas, incluidas email marketing. Vale. Y, y ese todavía no lo estoy vendiendo a mi lista, lo voy a empezar a vender a partir de marzo o abril, porque ahora tengo 40 personas haciéndolo, pero son alumnos de, de anteriores cursos vale. que les dan la oportunidad de probarlo desde dentro, de por ello, pero pero hacer uh -huh. el grupo de, de beta testers con unas condiciones mucho mejores de las que puedo ofrecer cuando. Se, o sea, que, que tienen acceso a mí muy directo, tienen. Vale. En fin, sesiones conmigo y tal y que cual. Y nada, y todo eso pasa, pues, si estás en mi lista, y si no, pues tu vida vas una mierda. Mi lista <risa> está y te suscribes... Con un clic, y te iba a decir con un clic, a... pero no te vas a bajar la vida porque es que es maravilloso, o sea, la vida te va a parecer otra cosa. Claro, oye, yo estoy, ahora con esta entrevista, con todo lo que me ha soltado, estoy acojonado, digo, ahora Ajá. ya va claro, a salir sí. de aquí la entrevista y en el backstage me va a vender absolutamente todo, Pablo, con esta... No, hasta, mi hasta mi madre, <risa> te hasta mi madre, <risa> empezando por mi madre. <risa> bueno, bueno, ahora que me has contado todo esto, ya sé quién es Pablo, pero de dónde sí. viene Pablo, porque yo sé que tienes una vida muy interesante. Pues no sé, igual de las vidas bueno eh, a, a ver, bueno, la, Julio la, pues, Juli, eh, okay. no Iglesias me preguntas por el tema de Julio Iglesias, a ver, pues, Julio Iglesias Por supuesto, cuando... yo, yo por el vale. folclórico Por el folclórico te vale, quiero preguntar pues mira, A ver, Julio Iglesias, cuando yo lo conocí él o sea, no, no voy a decir Era un paga -fantas, pero es verdad que ligaba peor O sea, <risa> es pues, claro. Tres o cuatro técnicas y chicos Pues se le ha dado bien, se le ha dado bastante bien y tal Y me está muy agradecido, <risa> lógicamente me, El otro <risa> día me mandó una foto Por Whatsapp, claro, me dijo, oye Aquí estoy con estas gentes sal, brindando por, por mi mujer 100.000, mi mujer número 100.000, y dije, Julio, esto no es mérito mío, coño, esto es una cosa, <risa> sinceramente, esto es, esto es cosa tuya y a mí, pues yo solo he puesto la semillita y tal, pero tú eres el que ha puesto ahí todas las mandagas. Pues... Tú eres, el, tú eres el que le dio el discurso este que lo entrevistaba hace unos años y le preguntaron por su hijo diciéndole oh, que si oh, ligaba más y se moría de reyes de cantar, oh, sí, cantar canta, mejor que yo, dice, pero dice, ligar, y, y le dijo, y lo, y, lo, y lo sabes. Es genial, esa escena la podéis buscar en YouTube, no ahora, sí. cuando terminéis de ver sí. esta entrevista, la podéis ver poniendo Julio Iglesias, Enrique José Iglesias o algo así, o sí, Julio sí. Iglesias, y... mi hijo y tal, claro, y dice, sí, sí. mi hijo canta mucho mejor que yo, pero ligar, oh. y se moría, ¿sabes? Literalmente se, no, no, de... se, se moría de la risa Y además ah, sí. luego le dice al periodista Y lo sabes, o sea, el meme el meme Mítico este día que yo supongo Que tendrá hasta copyright de él Porque es un genio, le, cuando le dice Y lo sabe, digo, bueno, bueno, eso es una genial O sea, que tú le, le enseñaste a ligar a Julio Prácticamente, bueno, en serio Me preguntabas por mi vida, no sé qué, qué aspecto A ver, hombre, a ver Claro, cuéntame Cuéntame sí, sí. del de periodismo Tú haces periodismo, pero en algún momento Dices, oye, me encanta el flamenco ¿Eh? Sí. Y, y empiezas a hacer ahí una profesión de él, ¿o no? Casi, casi. Eh, Bailó por afición, pero sí, durante 13 años. Entonces, al final, como había pocos chicos que bailaran, pues uh -huh. desde los 23 hasta los 36 o por ahí, vale. bailé flamenco y nada, bailé en todos sitios. Bailé en, oh, en todos sitios. No bailé en el teatro real, pero sí en teatros muy potentes, en tablados. Sí. En, eh, en fin, era un aficionado bailando en público y cobrando por ello. Eh, una cosa muy rara y lo compatibilizaba con mi vida. O sea, era como. Eh, sabes Por la noche me travestía, me vestía de mujer casi, no, no, eso, iba, eso con mi, tío, iba con mi vestía de bailador y vestido de bailador y, tal, pero, y por el día era asesor de comunicación y, y, y imagen y tal, todo encorbatado trabajando para las empresas y los grandes directivos. Y nada, tenía esa doble vida muy divertido ostras que... pero oye, ¿y cómo, ¿y cómo llevabas esa doble vida? Porque se sabía, o sea, eh, eh, llevabas ah, el servicio no, de comunicación del IBES 35 de empresas y luego, sin embargo, estabas por la noche en un tablado flamenco sudando ahí la gota gorda. Sí, hombre, pero no, no era nada así de lo que avergonzarse, que era una cosa pública, ¿no? Como el que tiene un grupo de música, rock y tal. y Vale, más, una cosa loca, pero que bien, no decir más, era, pues sí, lo que hacía era dedicarle muchas horas en una época de mi vida. Dedicaba como 20 horas a la semana a aprender, a tomar clases de baile, de flamenco, de ballet, de, de todo, de sí. suelo, de, este, de, de pilates, de un montón de disciplinas de estas que al final te ayudan vale. a tener mejor colocación, a tener mejor eh, cuerpo, a más estar, quisiera estar más en forma y tal y cual. Sí, sí. sí. Muy bien, la verdad es que fue una. Y me enseñó mucho, me enseñó el flamenco. A, a mucho. Eso, eso, eso quería ir yo ahora. Pues qué, mira, ¿Qué te perseveran... enseñó el flamenco? ¿Qué te pues, el flamenco? Pues, pues perseverancia, una de las claves, ¿no? La perseverancia en la venta, en la vida, en el trabajo, en un negocio digital, es clave. Hay que estar pum, pum, pum, pum. Eh, uno, uno de las cosas. Eh, mil cosas, desde la. Eh, ¿Cómo crees en un mensaje? O sea, si tú sales a un escenario sin creer en ti estás jodido, no, no lo vas a transmitir Ajá. tienes que creer en lo que llevas dentro y si no, pues se te va a ver ahí titubeante levantando un brazo y no sé qué en cambio cuando sales ahí, pum, con tu fuerza para lo que sea eso se comunica y se transmite y eso lo he vivido y lo he aprendido mucho para la venta y la comunicación porque cuando tú crees en tu mensaje tu mensaje nace vivo Ajá. y muy fuerte, el, el ser humano tiene eso que Daniel Kahneman el único eh, psicólogo que ganó el premio Nobel de economía Uh -huh. con, con su libro Pensar Rápido, Pensar Espacio, uh -huh. Kahneman habla del Sistema 1 y el Sistema 2. ¿no? Y ese Sistema 1, ese alertador primitivo, lo que otros científicos llamaban el Sistema Reptiliano, y es tal, que ya se el... un poco más antiguo eh, bueno, pues esto es así. no El cerebro percibe muy rápidamente, en milésimas de segundo, cuando alguien está diciendo la verdad. Entonces, si tú no dices la verdad, tu cuerpo te delata. Si tú no crees en lo que estás contando... Si estás vendiendo, mmm, cámbialo. No cámbialo para que sea más bonito, sino cámbialo para que sea verdad. Cámbialo para que el relato sea creíble desde la verdad. Y para eso, mmm, bueno, lo más poderoso es arrancar por, por, por quién eres y por tu esencia. Entonces no vendas en plan borde, como está tan de moda ahora vender en yeah. plan borde y verdaderamente no lo llevas dentro porque no eres un borde y tal y cual, no vendas en plan simpático y tal, con el sentido del humor si el sentido del humor no es lo tuyo, pues mira busca tu esencia, yo vendo mucho desde el sentido del humor y claro. hay gente que vende desde mira, Irra Bravo, vende desde la chulería esa del personaje de, de, claro. de bar, no el, el tipo de barrio eh, así, ¿no? Eh, criado y tal, y, y, y es muy auténtico porque es lo que es, ¿no? Eh, él es así, claro. pues es verdad que él es mil veces más culto y mil veces más más... Ah, eh, más amoroso que lo que sí. traduce tus emails, cualquier alumno, no solo amigo, sino cualquier alumno que se forme con él lo verá, ¿no? que es un tipo muy generoso, muy, o sea, de mucho de muy buen corazón, ¿no? claro. pero, el, pero cada uno tiene que vender desde su esencia, desde, donde, desde ese lugar donde tú vibras, donde te diviertes, ¿no? en, cuando te pones a redactar si tú eres un copy y estás viendo esto porque vendes si eres un copy y tal, o, o tienes un negocio y vendes a través de, de la escritura o lo que sea, Tienes que vender desde donde nace lo tuyo, ¿no? desde donde creas que, que claro. te sientes en tu, en tu zona real, porque si no es que lo impostado... Ese, ese es un poco el problema, ¿no? De que todos los que están influenciados por Irra Bravo, y hablo de Bravo de referente porque tú lo conoces, yo también he estado con él, sí. lo conozco personalmente también, he hablado mucho con él. Y el proyecto en imagen, que él es así, y mucha gente dice, ah, pues como este vende así, pues yo también. Y claro, uh -huh. no todos somos eh, Cristiano Ronaldo ni Messi ni Irra Bravo. Entonces, claro, es ahí la esencia la tiene él. ¿No? Claro, sí, sí, sí, exacto. Sí, sí, hay que ser, hay que ser quien eres y dentro de eso, claro. meter tu capita, aprende lo que quieras. Yo con Israel he aprendido mucho, tengo además la suerte de que somos muy buenos amigos uh -huh. y, y lo tengo muy cerquita, pero, pero he aprendido mucho de todo, estoy en su universidad, he aprendido con sus cursos y tal, eh, y cojo su capita y le añado a la mía. O sea, le meto claro. mi rollo y le digo, oye, tío, que voy a vender con un webinar la semana que viene y él no lo haría en la vida, porque que cada uno tiene que hacer lo que. A mí me mola mucho el directo, me divierte mucho vender un webinar. Eh, me genera mu mucha oxitocina veo que los alumnos que van a un webinar se divierten, eh, aprenden y tal y, y es que además de vender he generado clientes futuros, porque la gente dice claro. te voy a comprar ahora porque me viene mal, porque estoy terminando otro curso, porque no sé qué pero, pero ahí generas un pozo muy interesante, ¿no? cada uno tiene que buscar cuál es su lugar donde, donde vibra alto ¿no? Claro, bueno y, y esto todo esto del es flamenco, que madre mía y supongo que también el, eh, el, el bailar y demás la concentración, ¿no? ¿De estar concentrado en una única tarea ¿o, o tú eres más de la multitarea? No, no, yo, uf, yo soy enfermizo con la concentración y, y cuando estoy haciendo algo creativo me cierro con puertas y ventanas y todo. No quiero móvil, lo dejo ahí en modo avión y no, no, no. Sí, soy, para esto soy poco multitarea y poco versátil. No he trabajado en una agencia de estas de noticias donde se oyeran 20.000 ruidos mientras trabajabas. Vale. Sino que siempre he trabajado en la intimidad de mi despachito y tal, y, y la verdad es que es, sí, mi cerebro necesita la calma y necesita la tranquilidad. De hecho, para mí una de las cosas que me ayuda más a pensar y a crear es rutina muy potente a nivel diario. Me levanto, medito, hago ejercicio todos los días del año, salvo... ¿Mm? Bueno, todos los días no, me relajo el fin de semana, seguramente uno o dos días del fin de semana me relajo. Si a lo mejor uno de los días no hago deporte pues camino, pero siempre siempre hago algo, aunque mm -hmm. sea porque me, me conecta mucho y luego pues también mucho me baño bastante en agua fría también que... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. según ahora llevo un mes un poco eh, cagado, no no no estoy haciéndolo, pero pues, no sé, estoy en plan cómodo y no, y no me mola, mira <risa> esta, la... se... esta semana voy a volver a los baños de agua fría, de nada, en la piscina en el mar, donde sea, vale yo, yo, yo, estaba, yo hacía los de las duchas de agua fría también y demás. Lo que pasa es que no sé por qué un día hacía mucho frío, me pasé y me costipé. Y dije, ostras, ah, claro. digo, voy a relajarme porque. Claro, es más fácil darse un baño que una ducha de agua fría. Es decir, es más claro. fácil bañarse en una piscina o en el mar vale. que la ducha, porque la ducha se mezcla el agua con el, con el frío del aire que entra. O sea, te da más vale. frío. Vale, el agua va. cayéndote de la ducha, vale. el agua de la piscina que ya, boom, o, de la, o del mar que ya, boom, ya estás ahí. ¿Cuántas? Vale. es verdad que el cuerpo te dice alarma espera, espera, espera, roja, pero al cabo de un par de minutos ya lo vas tranquilizando, relajas. Está... Y te, te sales ahí flipando, flipando. Sí, sí, sí. Ya, estamos hablando de esto y me viene a la mente que hace poco vi una web que vendían bidones ah, de, claro. como, como de madera. Para claro, llenarlos claro. de hielo para Cuba se dan llevan 500 euros y que factura mal. Una barbaridad. Pero, claro, una, claro. pero un disparate. O sea, o lo la escena sí, sí, de sí, este, esa del cowboy ese con la que dentro del cubo lleno de efectivamente, hielo. Efectivamente. Ese barril de cowboy de película que te tiraban ahí, pues ahora la gente lo, lo vende por 500 mil euros y la gente se mete ahí. A conciencia, o sea que menuda bueno, mar... lo pago, Yo eso lo pago con la gorra, 500.000 euros los pago en un. No, 500, 500, le... ah, entre 500 y ah, 1.000 euros, hombre, no, no me no fastidies. Eso, eso no es lo me ha ambor... Mucho mejor ah. un Marriott que un Lamborghini. Hombre, su... hombre, ¿dónde va a parar? Eh? ¿Dónde va, va a parar? saludable es. <ríe> bueno, y entonces, cuéntame alguna anécdota divertidísima que tendrás miles de millones de anécdotas de, de ¿Sí? tu vida de la farándula. Joder, mi vida de la farándula. Oye, puf, las, las buenas que tengo no las puedo contar. Claro, esa, respuesta me la temía. Entonces, vamos a sí, buscar. Bueno, pues, un, a ver, una un muy termine, light. Termine. No sé, una muy light, pues está, o yo qué sé. Bueno, mira, una divertida. Estuve en un ba bautizo gitano y fui vale. de amarillo. Fui de amarillo y no me mataron porque era amigo del que hacía lo. <ríe> ir de amarillo a un bautizo gitano es, es ser tonto al cuadrado. Después, después es de tonto perdido y yo no lo sabía, claro. Y mal ratito que pasé cuando me enteré ya vestido de amarillo con una camisa o sea iba vestido de traje y tal pero con una camisa amarilla guay pa ahí ve el payo ahí el jambo el jambo el jambo o yo que sé eh, no sé me fui de copas con no sé me he ido de copas con mucho con mucha gente de esta con una noche pues mira recuerdo una noche la noche que conocí al arrebato que fue de vale. maría juan josé padilla antonio el pipa eh, Adolfo Suárez, que fue el único sobrio de toda la noche, morante de la Puebla, y íbamos ¿Vale? en una pandilla, que yo era creo que el único no famoso, íbamos en una pandilla y acabamos en un sitio a las 7 de la mañana en Madrid, en Garamón, que no sé si sigue a ver, sí. Me he tratado ah. de ir a Málaga, sí, sí, y, y acabamos en Garamón y, y ya, ya las copas que llevábamos, me pareció lo normal ver aparecer al arrebato, que habría quedado con alguno de ellos, ya no me acuerdo con quién, al arrebato, al arrebato vestido de arrebato, con su pañuelo bien de arrebato y tal, y bueno, pues de aquella noche acabamos, creo que a las 8 o 9 de la mañana, tranquilamente. Pero vamos, no sé, juega de pegado me he pegado muchas. Y no sé qué anécdotas, anécdotas, yo qué sé, es que tengo, no sé, es que la, no sé, muchas no se pueden contar. Es lo que dices tú, claro. La, Adolfo la, Suárez la... era el único, el Adolfo Suárez, hijo, el que luego fue político Al... y tal, el único era como un señor, el tío iba, sí. me gustó. Yo le tenía por un señorito andaluz y el tipo fue exquisito, o sea, muy educado, muy majo, muy cálido. Pero él no se salió ni un minuto de... O sea, Nada. Él, no sé si bebía o no, pero no lo parecía. O, vigi... o vigilaba a todos. O vigilaba, seguramente vigilaba. Mira, y, al... ¿Y ahora qué me dices alguna anécdota, pues mira, no es ninguno de los que he dicho, pero un torero muy famoso, una vez que salí de copas, me acuerdo, mmm, me llamaban a mí, me, me llamó una chica a las 5 de la mañana, ya nos habíamos separado y tal y cual, oye, tal, y me daba el nombre de, de este torero. Y yo, ¿Eh? No, no soy. Eh... Ah, no eres... Digo, no, no, es que te ha dado mi teléfono, pero no sé yo. Y el otro estaba casado. le Había dado mi teléfono porque estábamos de copas. ni <risa> de teléfono el pájaro. Y nada, ya aquella chica se quedó sin cita. Sin cita. <risa> Yo, no Mira, yo no soy torero, pero toreo bien. Pero, claro, claro, en plan de, oye, pero mira, un capotazo, un capotazo puedo darte, ¿no? Vale. No, soy médico, yo... pero te... no soy médico, pero te voy a echar un vistazo. <risa> <risa> bueno, y entonces, el servicio de comunicación, eh, al nivel de empresa, como has dicho tú antes, que te movías, ¿qué, sí. ¿qué significa? No sé, a nivel ahí, de estrés, sí. a nivel de preparación, Ajá. a nivel de comunicación, ¿cómo, ¿cómo te planteas todo esto? Porque debe haber ahí marrones brutales. Oh, claro, fue divertido aquella vida, a la hora 25 años. ¿eh? Entonces, a 25 años hice de todo, desde empezar llevando notas de prensa en moto a las redacciones cuando se entregaban en papel, año 94. Apunta Fíjate. Ahí, apunta ahí el dato. Eh, muy divertido, porque ya estaba el fax, pero el fax se perdía el glamour del logo. Llevaban ah. el papel impreso, tócate las narices. Vale, o sea, y entonces te mandaban en moto para que vendiera sí, sí, con claro. su mimbrete de logo de decir, no, somos tal. ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí, mi hermano y yo con la agencia, yo era el yogurín, tenía 23 años y nada, entonces lo llevaba ahí con la agencia y tal. Y, y entonces en los periódicos económicos se publicaba una noticia económica con un logotipo de Pirelli, de la empresa que Telepizza, de la empresa para la que estuviéramos trabajando. vale. Y, y era gracioso. Y entonces ya cuando empezó el FAX, el debate era, ya, pero es que por FAX llega luego un poco pixelado. Ya, es verdad. Y al final se acabó imponiendo. Y luego llegó el debate de, en fin, que te voy a contar, ¿no? El debate del email y tal y cual. Era, era, era ridículo contado con ojos de hoy. Y nada, entonces mandé muchas noticias. Luego me dediqué a maquetar... Maquetar revistas, boletines, memorias corporativas tal y luego sobre todo durante 15 años hacías así asesorar en comunicación, gabinete de prensa, relaciones con los medios, cosas súper divertidas, muy bonito. Uh -huh. Desde una crisis de 300 tíos que echan a la calle, eso no es bonito, pero, pero uh -huh. es bonito desde el punto de vista de comunicación, que tenías que durante tres meses planear eso, relacionarte bien con las personas que sabías que iban a ir a la calle sin que ellos supieran que tú lo sabías. Claro. Eh, eh, nada de nada y, y hacer una estrategia para el lector, director general, eh, director de marketing, quien tuviera pedido que hiciera una estrategia de comunicación para bueno pues para explicarle a la empresa por qué había que adelgazarla, explicarle al mercado, explicar no sé qué, o para comunicar una salida a bolsa muy exitosa o claro. cosas chulas. Eh, hice, ya te digo, comunicación de producto con Mango Luxen lo pasé en bomba porque era una empresa muy divertida, me acuerdo que fuimos a, perdón, a Dinamarca con un grupo de periodistas a hacer cosas bonitas porque recuerdo que desde el punto de vista de la comunicación hacíamos muchas cosas que hoy se entienden muy bien y uh -huh. que yo en aquellos años por ejemplo me llevé un grupo de periodistas a, a Dinamarca a Copenhague vale. Truer que era un pueblo chiquitín uh -huh. y lo más bonito les llevamos a una estrella michelin pues lo que recuerdan siempre es eso no no fue el día que fueron a cenar fuimos a cenar a casa de uno de los fundadores de Bang Olufsen, que es una empresa de equipos de música y de televisiones flipantes, lo pueden uh -huh. buscar en Bang Olufsen, y vale. el día que vamos a casa de uno de los nietos de los fundadores, que ahora mismo era el, el director general de la empresa, y el tipo y su mujer nos dieron de cenar a 12 periodistas, entonces... Fue muy bonito porque ellos decían: Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a casa de aquellos daneses a cenar? ¿no? Entonces, habías estado en una estrella de Michelin, pero en una casa, en el medio de Dinamarca, en un campito perdido, en un pueblito, la casa era muy señorial, muy bonita, pero era un tipo requete poderoso dándote de cenar con sus mejores artes, diciendo: Oye, ¿quieres un poquito más de pescado? ¿Quieres un poquito más? Y la gente decía: Oye, qué bonito esto, ¿no? Qué, qué, qué, qué bien. Fíjate. Eh, qué maravilla. Y, y al final, eso es el poder de la, de la autenticidad, el poder de las cosas pequeñas que siempre se recuerda, o sea, el, nada más, va, más valioso que la personalización allá donde des cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de, personal, de, de persuasión, de comunicación y tal, así yeah. que yo aquello lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? o me llevé a un grupo de periodistas a, a China también a inaugurar una fábrica de una empresa española, en fin, muchas cosas muy chulas, y acabé jugando al rubí con una naranja, con un periodista a las 4 de la mañana en su habitación de hotel, vaya. <risa> claro, es que me, me encanta porque un libro no has escrito. Perdón, que tengo... No, no, no, no, no te, te preocupes. Puedo... Eh, un libro, no has escrito un libro uno En sé. sí, un, un, un 2013, que, que ya no merece la pena porque era un libro de comunicación digital, me vinieron, el vale. síndrome del impostor me atacó un poco porque vinieron, <ríe> tenía un blog muy exitoso, que lo tengo abandonado, pero fue un blog muy influyente, vale. y, y me vinieron varios, varios editores a decir, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y, tal, y, yo, yo, y al tercer editor dije, pues sí, yo, yo, pues, pues, si me vienen a buscar tres editores, claro. eso fue en 2012 y lo publiqué en 2013, y luego el segundo libro, eh, Sé transparente, te ayudarán clientes, ese es el bueno, eh, pues el primero era comunicación digital, imagínate un libro de 2013 comunicación digital. Claro, o sea, allá, Contaba que iba, que iba a pasar cosas que, que hoy dan risa, claro. Y, y qué más? Y nada, y luego en 2018 publiqué un libro llamado Sé transparente y te llevarán clientes, se sigue vendiendo mucho, o sea, cada, sí. cada vez se venden muchos libros, de, decenas de libros de, de, de ese libro. Porque, porque es muy atemporal y a la gente le gusta, es un libro lleno de historias, de anécdotas, de, de cosas chulas y, y de cosas que te ayudan a, a vender más eh, partiendo de, de esa esencia de vender utilizando la emoción y la ética entonces bueno, ese libro de momento me representa bastante bien vale. ha faltado uno próximo que yo creo que en 2024 me va a venir a visitar otro libro nuevo pero de momento sí. estoy apariciando la idea, ¿no? Lo, no tengo claro todavía en el calendario <risa> Bueno, bueno, como verás, se, se, de repente, no sé por qué la cámara me hace estas cosas, pero bueno, son cosas del directo, no pasa nada. Y Tranquilo. ya está. Nada, bueno, no pasa nada, es que no sé por qué. ¿Y qué te iba Atene. a decir yo? Cuéntame cuéntame un poco cómo fue la experiencia, de, porque además es, que es que cuando me apunté a turista y demás, me sonó, fue, sí. fue ver lo, que, lo de la Noria y yo dije, Joder, es que me acuerdo perfectamente de la movida. De todo sí. lo que pasó y demás. ¿Y cómo, cómo viviste eso? ¿Cómo... Cuéntanos un poco, porque yo lo sé y demás, pero la audiencia igual no lo sabe y dirá, ostras, aquí qué, qué curioso y qué bonito, porque en el fondo, o sea, ese programa y... se, merece, se mereció su final. Sí, fue duro, duro y bonito. Pues mira, yo tenía un blog, <coughs> perdón, en el que. Perdón, que he hecho una pausa para toser. Sí, sí, no te preocupes. Y no toserte en, en el oído a ti, a ti, sí. espectador. Eh, mira, tenía un blog de comunicación muy seguido en aquel momento, hablamos del año 2008, empecé con mi blog y eh, esto era el año 2011 y nada, había hecho mucho activismo, hice muchas causas bonitas, eh, colaboré en muchas, otras las lideré y esta es una de esas que lideré y otras triunfaron mucho, es decir, que tuve otras muy, con mucha repercusión, pero esta fue la que más ¿no? y casi me destroza la vida. Afortunadamente salí, salí bien parado uh -huh. y Valencia me salvó. Eh, lo que hice fue denunciar desde mi blog que se pagara a, a un implicado en un crimen, en este caso sí. era el el, había, en fin, era el Cuco que estaba condenado sí. por escondido haber el cadáver de Marta del Castillo, un crimen que a todos nos dolió muchísimo y todavía no ha sido doliendo porque Antonio sí. Lleva no ha podido enterrar a su hija claro. y, gracias a, y gracias a eso, gracias a que se escondió el cadáver, los, los asesinos no han pagado, solo ha pagado uno de ellos, seguramente habrá más asesinos, no se puede... Y asegurar con rotundidad porque no hay pruebas, ¿no? El desaparecido claro. cada vez se, se, se desapareció la condena. y bueno, Fue un caso muy duro, muy doloroso. Yo lo viví, lo conocí muy de cerca, he eh, tenido la suerte de conocer a Antonio y a Eva y tal, y, y de ver cosas por dentro que, que seguramente tenían con tan público, pero claro. fue, fue verdaderamente feo, ¿no? Eh, desaparecieron pruebas porque los tipos estaban implicados en cosas eh, con algún policía corrupto, en fin, y aquel policía corrupto pues, hizo, en fin, fue una historia muy dramática y, y a mí me pareció tan doloroso que dije, oye, ya está bien, no, De, lo había, yo ya lo había hecho, ya había dicho en otros crímenes anteriores, eh, no se puede pagar a criminales por ir a la tele, esto es una basura, esto es asqueroso, es monstruoso, y en aquel momento alguien me dijo en un post que hice sobre Farruquito, en sí. el que, que tuvo mucha repercusión, un artículo en el que acababa diciéndole a Farruguito ven, ven a casa cuando quieras a buscarme si eres tan valiente y tal y cual, una cosa como muy chulesca por mi parte, eh, porque Farruguito se había, se había vanagloriado de, de haber ganado pasta a costa de hablar de... Del, del crimen que cometió con Benjamin yeah. Olaya y tal entonces bueno. ahí me dio la idea, en aquel post me dijeron oye, ¿por qué no en vez de criticar a las teles por emitirlo o a los espectadores por verlo ¿por qué no les decimos a las marcas que ellas no pueden patrocinar conductas intolerables? y dije, joder, qué ideaza y aquella idea la puse en marcha y entonces qué dije... Triunfo triunfó y triunfó contra mi, que si yo lo hice en plan naive, como tantas cosas que había hecho y bueno, no, no solo en plan naive, sino confiando en que era lo que debía hacer y que mucha gente me iba a respaldar porque en internet había un momento muy colaborativo y mucha gente, bueno, yo era un tío con credibilidad, como éramos cientos de blogueros, pero todo el mundo sabía que era un tío raro, entonces dije, oye, el rey va desnudo y la gente dijo, sí, el rey va desnudo, entonces no se puede y <ríe> perdón, Perdonar que estoy un poco acatarrado. Bebe agua, y... bebe agua. Que un día hablando mucho, voy a beber un segundito. Nada. Aquí hay tiempo para todo. Yo con mi café, tú con agua, sin problemas. Sí, vale, y entonces sí, hiciste sí, eso sí, y, y eras honrado poll, y, eh, y triunfó. Sí, hice un post diciendo, eh, estas son las marcas que patrocinan a la madre de un criminal. Hice una petición en change.org que no existía, se llamaba Actuable y fue la primera petición masiva de Actuable uh -huh. y ya lo petó. Entonces miles de personas, cientos de miles de personas se unieron a mi llamamiento y aquello se volvió muy, muy, muy viral. Nada, eso fue lo primero. Lo siguiente, un año después, bueno, esto fue muy, muy largo, pero así resumido, eh, la cadena no quiso rectificar, las marcas eh, sí si nos escucharon. Todas las marcas dejaron por primera vez en la historia un programa sin publicidad. Uh -huh. La acción de Telecinco cayó un 25% en bolsa. Mi vida se fue 20, a la mierda. 25%. Sí, mi vida se fue un poquito a la mierda. Eh, pasé bastante miedo, como es lógico, porque sabes que cuando haces algo tan que generan ¿no? algo que es, que es el género. En realidad un movimiento no lo inicia, o sea, no es importante quién lo inicia, lo hice yo, pero lo importante es quiénes te siguen, ¿no? lo importante es que un movimiento lo sigan, una vez que un claro. alguien lo inicia, lo importante son los seguidores, entonces cuando alguien lo comparte, lo importante es que la gente lo comparte, no quién lo ha iniciado porque eso es irrelevante. no claro. Lo que pasa es que el que se juega la vida en este caso, pues es el que lo ha iniciado porque es al que apuntan los disparos luego pero por suerte me apuntaron los disparos y el escudo me lo puso la gente. ¿no? Entonces, primero me eh, claro, me llegó de todo por debajo de la mesa, eso ya ni merece la pena comentarlo, y luego pues, me llegó la, lo oficial. Lo oficial fue una querella judicial muy gorda al cabo de un año, ridícula, absurda, pero la dirigía el, el abogado que había echado a Baltasar Garzón, el juez más poderoso de España de la carrera judicial, y la querella de encima le cayó, eh, no sé si por casualidad, a un juez que estaba expedientado por corrupto, y, por casualidad um, Probablemente por casualidad y casualmente muy pocos meses antes a Berlusconi que era el máximo accionista de la cadena le acababan de condenar en Italia por sobornar a jueces entonces yo iba súper tranquilo y la querella pedía para mí eh, cuatro años de cárcel, eh, no tres años de cárcel, cuatro millones de euros eh, por las supuestas pérdidas que yo había provocado y no sé qué y nada y fue muy dura y nada y ya está entonces cuando me llegó pues lo único que me cabía es lo mismo que había hecho en la primera fase no ser transparente y decirle al mundo aquí está me, me han puesto una querella y yo creo que soy inocente no tengo nada que esconder y esto es un movimiento sí. que generamos entre todos y bueno ya está entonces aguantaré lo que venga y tal y cual y, y ya está entonces eh, pues fue un terremoto <risa> quizá mayor la segunda parte esta segunda parte de la querella me hizo bien porque la primera me dejó jodido en cuanto a negocio, me quitó clientes, claro, el mundo poderoso claro. de los resortes de las grandes empresas hizo que algunas de mis, en aquel momento mi mayor cliente, pues, pues rápidamente con chavaos pues dijeron, Vamos a quitarle la cuenta de comunicación a esta agencia y nos quitaron el 40% de la facturación en un, en un volado, ¿no? Y, luego, y yo dejé de dar conferencias, yo en, en aquellos años ya era conferenciante, daba clases, daba charlas y tal, y dejé de ser bienvenido en foros empresariales, hasta que por suerte, cuando me cae la carella, claro, mi vida corre mucho peligro, pero, pero claro, eh, ante la opinión pública, Pasó a ser eh, no un tipo que había hecho un lío que no se entendía bien, sino un tipo al que querían hundirle la vida, ¿no? que querían meter en la cárcel y tal. Así que nada, por suerte ya esa fase me, o sea, fue dura, pues me dejé de vivir en mi casa, dejé de trabajar en mi oficina, dejé de utilizar un móvil, tuve que llevar unos días móvil de prepago, o sea, fue una cosa como muy de película. Para... O, o, o, sea, o sea, que lo de que tu vida corría peligro es literal. Claro, a ver, eh, tu vida corre peligro, no es una exageración. Obviamente. No, no, no. decir, no te va a venir el director general a matar porque no son no, idiotas. No, no, no, claro. No son no, idiotas no. ni te va a mandar a él a nadie. Pero no. un accionista que ha perdido 4 millones de euros te manda unos tipos cariñosos a tu casa, eso no lo va a saber nadie. Ni sí. depende de la cadena siquiera. Quiere decir que sí, lo digo. Sí, sí, decir que no. es eh, claro que corre peligro cuando haces un daño que genera, o, o alguien interpreta que tú eres el que ha hecho ese daño, aunque no fuera yo pero que eso ha generado una pérdida y tal, hay gente que quiere tomarse la justicia por su mano, entonces, por suerte, no, no tuve problema, eh, a ver, tuve problemas, pero ya está, nada nada que te amenazas recibir, sí, claro, y ya está, en mi vida, pues, yo soy muy ya era muy reservado, ahora lo soy. Más, nah, más quizás, sí, pues, no cuento de nada de mi vida, nunca nunca he publicado nada de mi vida en redes sociales, o sea, cuento lo... <risa> Perdón, lo contable, no, pero, pero no, no sabe nada de mi de mi situación personal, de, no, ni dónde vivo, ni esas cosas, vale. siempre... Siempre las he ocultado bastante, general porque me da mucha pereza que alguien que no me conoce sepa si tengo una casa grande o pequeña, o si claro. vivo eh, no sé dónde, o, o si, qué, qué vida tengo, ¿no? Pero, pero ya está, pero, pero bueno, que a raíz de aquello, nada, entonces lo que pasó finalmente fue que cuando me cae esto, pues me cae una muy gorda, y yo hago lo que puedo para protegerme, y, y la vida me sonríe, la gente monta un terremoto gigante en internet, Cientos de miles de personas se alían, las marcas reciben miles y miles de llamadas, de emails, de, de presiones en redes sociales, de todo, y las marcas generan ese movimiento en la cadena, de decir, oye, sois imbéciles, habéis vuelto a, a generarnos un terremoto de reputación a las marcas que no tenemos ninguna culpa, porque se generó un movimiento diciendo eh, un movimiento que lideró Mario Tascón, que también se la jugó. Uh -huh. eh, Mario Tascón, un gran periodista, un tipo muy prestigioso, y Mario me dijeron: Mario quiere emprender una cruzada en Change.org. Para pedir a todas las marcas que quiten toda la publicidad de Telecinco y de Cuatro, mientras vamos de la cadena. No me acuerdo si en aquel momento se había fusionado se me ha olvidado. Bueno, no me acuerdo que quite toda la cadena de la toda la publicidad de la cadena <coughs> y yo le dije, joder, dejadme hablar con Mario, ¿no? Y le llamé a Mario y le dije, tío, te vas a jugar la vida, te van a arruinar la vida como están haciendo conmigo. Dice, mira, me la suda Tele5, porque yo le gané una querella a Pedro J. A mí lo que haga Telecinco me da exactamente igual. Dije, pues sole tus huevos y gracias. no Entonces Mario se arriesgó, claro. Y nada, entonces a raíz de aquello, pues cuando la querella esa iba creciendo, o sea, no creciendo, la querella estaba ahí puesta, era un cuchillo así, y yo iba para adelante, para el juzgado, de cabeza, y mmm, no sé si para ir a la cárcel, imagino que, que podía haber ido a la cárcel y, y estaba abierto a ello y dispuestísimo, porque tenía la sensación esta de, bueno, no, no puedes ir a la cárcel por hacer algo que es bueno, claro. y, y si vas, pues alguien me sacará, un gobierno, yo no sé, un indulto, algo, o sea, no claro. puedes, sentido normal... Eh, como todos eh, vaya a la cárcel por hacer algo bueno en algún punto esta historia va a desactivarse entonces ya está, pero, pero claro era muy potente, los cañones apuntando a mí en fin, hubo mil, mil cosas muy feas y que si os contara os tendría que matar y habría <risa> estoy perdido de sangre el internet entonces, al final lo que hicimos fue nada eh, Mario hizo esta petición cientos de miles de personas firmaron en 24 horas, en aquel momento la voz se emitía en Telecinco eh, Twitter era la red social más Exitosa y más influyente. Entonces, el trending topic número uno era la voz de Pablo y el segundo era la voz. O sea, les reventaron la audiencia, les reventaron la influencia en internet, solo había protestas eh, para la cadena, eh, sí. todo el mundo estaba cabreado como una mona, porque todo el mundo sentía lo que era, ¿no? Que era un ataque claro. contra era un nosotros, no era un, un ataque contra los ciudadanos y era, era un ataque contra todos los ciudadanos. Y nada, y entonces aquello terminó con que la cadena me mandó un mensajero un amigo mío, Enrique Dance, que es un bloguero muy reconocido y tal, y le reunieron allí en secreto y me dijo, oye, vente para casa, que es algo de todo esto se hace con muchas cautelas siempre, nada se, habla por... nada se habla por teléfono, estas estas cuantas situaciones, <risa> como te digo, es parecen situaciones de películas, ¿no? entonces me dijo, vente para casa, que tenemos que hablar, que es algo de la cadena, quieren trasladar tu mensaje, y en su casa me pusimos, nos pusimos un minuto, me dijo, oye, que que me han trasladado que si les pides perdón te retiran la querella y tal. ¿Y qué dices? Digo, joder, pues que me encanta, que me pongas otro vino, que me está encantando este vino. Y <risa> no respondí, claro, y a la mañana siguiente, ellos viendo que no respondían, el fuego les comía por los pies porque la presión de las marcas y de la gente hacia las marcas era inmensa y no podían, no podían, o sea, vieron que yo no iba a pedir perdón en la vida por hacer algo que era bueno. ¿no? Entonces me mandaron al director de comunicación de Coca-Cola, cuya mujer trabajaba en la cadena, era directiva de la cadena, y el tipo quería hacer de caballero blanco. Entonces me conocía, habíamos compartido alguna vez escenario en algún evento, dando conferencias y tal, y me dijo, oye Pablo, me dijo Carlos Chapaceda, se llama, me dijo, oye, que ya han visto que no vas a pedir perdón, que te quitan la querella, que te sientes con ellos que te quitan la querella. Dije, bien, pero como las películas, no voy a ir a la cadena, el sitio es un sitio público, no me reúno con ellos en privado, elijo yo un sitio que, que te digo, lo voy a pensar y te digo dónde, y, y tienes que estar tú, no voy a ir solo a una reunión con esta gente, si vas tú voy, si no, no voy y nada, y ahí le metí de testigo incómodo y nada, una reunión muy desagradable en la que eh, pasaron cosas feas y ya está y, bueno, y ahí le dije, oye me levanto, me voy, nos vemos en los juzgados y será un placer, a mí me van a recibir ahí miles de personas y, y, y si voy a la cárcel voy a ir calentito pero, pero muy arropado vosotros, no sé cómo vais a levantar eh, la cadena, si metéis a un tío inocente en la cárcel, o sea, que hacer lo que consideréis, me dijo, no, no, perdóname, venga, siéntate, vale, pues dame una, dame una manera de que yo deshaga esto sin quedar, como un, quedar mal, ¿no? Y, y dije, qué puedo hacer? Yo no te voy a pedir perdón, dice, no, no, pero nada, reconoce en un papel algo que diga como que Pablo Herreros, el que comunicado público, o está sea, publicado si lo quieres googlear, eh, dice Mediaset retira la querella porque Pablo Herreros reconoce que las marcas no son responsables de lo que emiten las cadenas. Dije, vale, esto es como decir el sol sale por aquí se mete por aquí. Pues si te vale, sí, parece que es como que has dado un paso atrás. Digo, pues ya está. Si es así te vale, fenomenal. Vale, vale. Digo, bueno, pues nada, y mañana voy a dar una rueda de prensa para dar las gracias a las miles de personas, cientos y cientos de miles de personas que me han apoyado. Y no, no, más publicidad, ¿no? Y dice el de coca cola no, es que si no da una rueda de prensa va a parecer que la habéis pagado. Dice, claro. Vale, vale, pues venga, adelante. <risa> Sí, sí, y nada, y, y mira, y si quieres una anécdota que no le he contado, yo creo que no, no sé si la he contado alguna vez en público, como me la trae bastante al pairo ya toda, toda esta historia, afortunadamente, eh, al día siguiente de una rueda de prensa muy multitudinaria y eh, también está publicada, muchos titulares y tal y cual, y fui muy, muy cuidadoso, lógicamente me dedicó a la comunicación, yo quería el bien para todo el mundo, no y les dije, oye, por fin aplaudo la decisión de Telecinco, habéis tomado, han tomado la decisión más responsable que se podía tomar, por fin han hecho lo correcto, y esto es bueno para las marcas, bueno para ellos, y bueno para los espectadores, y bueno para mí. Y al salir de esa rueda de prensa, me metí en una entrevista, en el programa más oído de la radio en aquel momento, que era Hoy por Hoy, la cadena SER Ajá, vale. me entrevistaron Gemma Nierga y Pepa Bueno, esto no lo he contado mira, te, lo, te lo llevas aquí un, un cotillero, sí, aquella sí. entrevista eh, muchos meses después conocí a la periodista que preparó la entrevista, la redactora vale. y le dijo, mira, yo preparo una entrevista la entrevista eh, se, quedó en un, eh, se quedó en un cajón porque cinco minutos antes, como tú llamaste al director general de Telecinco para avisarle de que iba a salir esta entrevista el tipo hizo una llamada y el director general de la SER hizo otra llamada. Y Jim Manierga y Pepa Bueno me hicieron la entrevista más vergonzosa que le han hecho a nadie seguramente en su vida. Eh, si un día las conozco, que yo a ellas dos, conozco mucha gente de radio, a ellas nunca me las he cruzado, si un día las conozco se lo diré. Les dije Les diré, oye, ¿qué siento que os obligaron a hacer esta entrevista tan fea en la que me acusaban? Básicamente me, me <ríe> intentaban desestabilizar. Oye, ¿por vale. qué hiciste esto...? Contra la noria y no lo hiciste cuando eh, claro, mataban, otros, mataban animales eh, yeah. en público en no sé qué cadena. Y yo, perdón, yo no soy el defensor del, del oyente <risa> ni del espectador. Yo lo he hecho cuando he considerado que, que el tema me hería y ya está. Y, no, y tampoco he protestado por, por los niños que fueron en África, ni he protestado por miles de cosas de las que básicamente me iban echando mierda para que pareciera que yo era un tipo como sospechoso, ¿no? Ay, Una, madre. Muy lastimosa. La verdad es que lo pasé mal en directo porque no era consciente. De, digo, pe, yo estaba acostumbrado a esas... claro entonces... yo, yo había asesorado a mis clientes en eso, ¿no? Me dedicaba a ello, ¿no? Y, y, y me dedicaba a asesorar en comunicación pero y en persuasión y en influencia y tal. Pero cuando te toca a ti, protagonista, y dices, no entiendo por qué la periodista está haciendo esta entrevista tan cabrona contra mí en vez de hacer una entrevista normal eh, sobre el interés de, de este tema, ¿no? En fin... Cosas de la vida. Madre mía. Qué bueno, bueno, pues nada, después de todo eso dijiste fuera y ahora entonces. Eh, de, sí, de... fuera porque me, me divirtió mucho. Conocí, en fin, en fin a la, la, la reina, Presidente gobierno de gobierno, de, de, de, de, de he conocido gente muy potente en la vida. Y uh -huh. muy, muy agradecido, ¿no? Porque he aprendido mucho. Mira, he trabajado en algún evento con Casa Real, con varias veces, y se vale. pues, aprende mucho. De trabajar en el Dream Team, da igual que eres monárquico o republicano, es como decir, oye, sí. he trabajado en la comunicación con el Real Madrid con el Barcelona, pues seguro que se aprende mucho. A mí me pareció muy bonito. Y aquellos años me dieron muchos aprendizajes, pero un buen día dije, oye, ya no puedo más. O sea, eh, me aburría porque sentí que, que trabajaba para cosas muy bonitas, pero era como poner una gota en un mar, ¿no? Le dabas una, un consejo a una empresa que acababa de fichar a un ministro, da igual de qué gobierno, eh, y le pagaba un pastizal por pasarse al otro lado y hacer cosas feas y no sé qué, y, y les caía las críticas a lo bestia, tú le dabas consejos que les entraban por aquí, les salían por aquí y pues decían ya, ya lo sé, todo, pero vamos a hacer lo contrario de lo que estás diciendo y dices, ¿y, y, ¿Y para qué? ¿para qué estoy? O sea, ¿qué necesidad de hacer un trabajo que no que no representa nada, que no tiene mucho... O sea, que llegó un punto en el que no, no me gustó. Llegaba un momento en el que dije, vale, he trabajado para cosas muy chulas, para cosas muy bonitas, para empresas en las que creo, pero otras para las que no. Y bueno, alguien también cercano enfermó y, y, y estuve en ese momento de la vida en el que dices, oye, mmm, no merece la pena, merece la pena vivir una vida con más sentido y, y me apeteció. Di un giro y, y, bueno, hablé con gente que estaba metida en el mundo de los cursos Siempre había dado clases en la escuela de negocios, llevaba ya 10 o 12 años dando clases en la escuela de negocios y dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarme a esto de una manera personal, con mi marca personal? Me hago una marca nueva. Yo tenía mucho, mucha marca en aquella época de Internet, pero en este mundo emergí de cero y aprendí de los mejores y aprendí, me formé en un mundo completamente distinto, precioso, para ayudar a profesionales y a negocios pequeñitos. Eh, a, a tener o sea, una vida con propósito por mi parte y a, y a ayudar a emprendedores que tienen negocios con propósito. Entonces, claro, me diviertes. Eso sí que hicieron un parque de bolas, ¿no? Entonces, ya. transformé mi vida y, me, y, joder, y lo he pasado mal porque me ha costado mucho arrancar y tal. <risa> Cuatro años en concreto de los que han pasado desde que arranqué. Pero ahora me va genial, gano claro. muy buen dinero por... Que hago y recibo el mejor pago del mundo, clientes y, y suscriptores, ¿no? En la, esa lista que te decía de PabloReros.com. pues uh -huh. la gente me lo agradece. O sea, la gente que no se forma conmigo pagando, se forma conmigo en emails y joder, y para mí es un placer porque de verdad que comparto lo que me divierte, lo que me gusta y, y joder, que es que no hago nada que no me apetezca hacer y claro. eso no tiene precio. Pues eso, eso sí que no tiene precio. ¿Y, y qué te iba claro. a decir yo? Antes decías que te gustaba muchísimo, muchísimo lo que era la experiencia de usuario, ¿no? ¿y en qué, cómo lo trabajas o cómo lo enfocas para, es a nivel creativo siempre en la misma, depende del cliente, ¿cómo, cómo lo enfocas? Depende del cliente, pero lo que me gusta mucho, tengo un curso que se llama Convierta a tus clientes en fans, si te apuntas a pabloerros.com en algún punto de la vida te lo, te lo ofreceré eh, porque en mis cursos no están accesibles si no estás en mi lista, en la lista, acuerdo. sí, eso es verdad y, ¿y qué te iba a decir? y bueno, hago cosas bonitas, eh, depende del caso, mira, Hago cosas eh, como buscar dentro de tu proceso de venta y tu proceso de servicio, de producto, qué puedes hacer para generarle a tu cliente un efecto wow, un efecto que multiplique la satisfacción y lleve a esa persona a, eh, incluso a compartirlo y genérale una manera fácil de que lo comparta y de que compartirlo para él sea estimulante e incluso lucrativo en un momento dado, ¿no? Cosas así. Vale. Eh, por decirte un, un ejemplo directo, ¿no? Eh, porque sí. la, la satisfacción es igual a lo obtenido menos lo esperado. Es decir, las personas que vamos esperando que una peli esté bien y luego es un peliculón, dices guau, wow, me ha sorprendido muchísimo, ¿no? O cuando claro. cualquier cosa. Entonces, con un servicio, y con un producto pasa igual. Eh, si eres capaz de sorprender al cliente y darle algo más. Eh, yo soy muy fan de hacerlo y de, de, de, de recomendar a mis clientes que lo hagan, ¿no? de, de decir, oye, porque además tiene, mira, este detalle eh, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza a la hora de vender y es, te pongo un ejemplo, ya no lo tengo, pero recuerdo mmm, un curso que hice presencial, que era un curso, valía 2.000 pavos en su día, eh, eran varios días, no me acuerdo si eran dos o tres días y tal, conmigo presencial eh, en Madrid en aquel momento, que era donde yo vivía, yo soy de Madrid y ahora vivo en la zona de Málaga, y, y en aquel curso lo que hacía era, mm, te ofrezco convertir tu blog en una fuente de negocio para tu marca, o sea, un motor de tu negocio. Y, y en aquel curso había storytelling y yo no le dije a nadie nada, pero decía, oye, para mí el maestro número uno de storytelling, de quien yo he aprendido muchísimo, es de Carlos Salas, que es un gran periodista, autor de los dos libros de storytelling más vendidos sí. en, en español, en Amazon y tal, y yo me siento un poco impostor de estar aquí dando este, esta sesión que vamos a hacer ahora de storytelling y... ¡un aplauso, Carlos Salas! Y aparecía Carlos Salas en escena, ¿no? Entonces... Claro. yo a ese hombre le había pagado por, por, por eh, tal, además de que tengo la suerte de que no lo hace por dinero, lo hace porque somos ah. amigos y, y tal, porque es un gran tipo, eh, pero, pero yo a Carlos le había pagado por, por venir a ese curso, pero yo no se lo había dicho a los alumnos, entonces cuando vendía el curso no se lo decía, pero por dentro lo que pasaba es que el alumno decía, ostras, ¡Qué maravilla no es como si claro el alumno estaba flipando de decir, vaya, tela claro. lo que me puedo de encontrar aquí Exacto, o sea, es como si contratas un profesor de tenis y, sí, y, de clase, nada, Federer, y una hora te la da Federer y dices, claro. ¿Esto ¿qué es? ¿no? Entonces, es un efecto muy potente. Y antes de eso pasa algo muy importante y es que yo, cuando vendía ese curso, lo vendía porque a un, curso, un curso de 2.000 pavos no se vende poniendo un botón en la web y cómpralo aquí, lo vendes en llamada. Claro. Entonces, cuando yo lo vendía en llamada después de webinar, quiero recordar y tal eh, webinar a llamada, eh, claro la gente en esa llamada yo estaba lleno, estaba lleno porque sabía que dentro tenía varios caramelos muy grandes, claro. que yo no los iba a desvelar en la llamada, pero por dentro, estaba tan seguro de que iban a flipar con el curso que lo vendía mmm, con un poder interior que no tienes si no estás tan lleno de lo que vas a entregar claro. y eso te facilita mucho la venta, o sea, a quien no le guste vender que sepas que cuando escondes algo dentro y no lo dices, muérdete la lengua, pero si lo tienes dentro y tú lo sabes que lo vas a dar y tal, mmm, o sea no lo cuentes, de verdad, no lo utilices para vender porque vas a perder parte de ese poder que tiene, no solo la sorpresa, sino en ti esa sensación de soy poderoso, o sea, que te apuntes, que te he dicho que te apuntes, punto, ya está, o sea, que venga que quiero que vengas y si mañana no estás contento, te devuelvo la pasta. No me acuerdo si dije eso, ¿no? Pero, vale, pero es una vale, sensación vale. De, de que sí. que o sea, hazlo porque me lo vas a agradecer. Y, y, tengo de ese curso tengo alumnos que hoy claro, son porque... amigos y no les conocía. ¿eh? Claro, claro, porque... Yo también ahí, claro, eres buen vendedor en el sentido de que juegas en la baza, de que sabes que luego te van a dar una publi boca a boca espectacular. Claro. Decir, sí, ostras, sea, es que llegamos allí y yo a dar un storytelling, sí. pero viene el mejor tío que da storytelling de España. Entonces, ¿no? Eso es, claro. eso hace mucho también, ¿no? Claro, o sea, entrega entrega luego un valor acorde. O sea, no, no vale vender muy bien y luego sí. entregar una mierda, claro, ¿no? un claro. Pero sí, entrega más de lo que tú creas qué tal. Y ya no entro el síndrome del impostor. O sea, eh, a, no hablo de esa parte que tenemos todos de hacer un curso, de decir es que tengo que hacerlo más largo. No, no hace falta que sea más largo. Tengo que dar más cosas en el curso. Pues a lo mejor no, pero a veces nos lleva la, la mente siempre a decir, no, es que tengo que añadir más cosas para poderle, no sé. Pero, pero esa otra parte bonita de decir, no, no, no escatines, o sea ponle un buen catering cuando no les hayas dicho que va a haber catering, o sea, claro. métele ahí chicha para que, que verdaderamente la experiencia sea muy potente, ¿no? Sí, sí, sí, y qué te iba a decir yo, eh, cuando empezaste en todo esto, empezaste, claro, estudiaste copywriting, por tu cuenta, con Irra, por ejemplo, que antes estábamos hablando que te gustaba mucho, algunos otros que digas, me ha gustado mucho, o libros que digas, Buah, mmm, en este negocio deberías leerte este libro, o, o saber de este o del otro, ¿Recomendaciones? He tenido muchos mentores. Me he formado con... Bueno, desde Vilma Núñez, que es, es amiga, y cuando Vilma era muy jovencita, ella llegaba eh, muy jovencita a Madrid y me, me seguía a mí, precisamente me conoció siguiéndome a conferencias y tal y cual, y luego ella pues nos pasó a todos por la derecha y se convirtió en una gran maestra. Pues con Vilma me he formado al principio, me he formado... Eh, incluso tuvimos un conato de, de tener un producto juntos que al final luego se quedó en un proyecto y tal... Pero eh, me he formado con Luis Carlos Flores, que para mí es otro gran mentor, me he formado, me he formado con Dani Aragón, que seguramente eh, no sé igual ni os suena, porque está sí, dedicado es a ayudar a la gente en el mundo de la música y tal, vale. pero es un tipo generosísimo, majísimo y buen amigo, y Dani también me ayudó a meterme en este mundo, me he formado con José Cristian, me he formado eh, así con tal, y, y bueno, y quizá pues, eh, por encima de todos, eh, por la influencia que ha tenido sobre mí, tengo que situar a Irra Bravo, y para mí ha sido un gran mentor, y tengo la suerte de, además, soy muy buen amigo de él y tal, y eh, es un gran mentor, ¿no? Y yo tengo la, eh, insisto, la suerte de que hoy puedo eh, decir a boca llena que, que, que lo tengo en, en mi vida de una manera muy cercana, y, y, y bueno, pues le sigo, le sigo eh, teniendo como un gran mentor, ¿no? Mañana, pasado, pasado mañana, me veo con el patrón una unas cervezas que le gustan sí. tanto y, y, y, y, y, le, y cada vez que nos vemos pues seguimos hablando de negocios. O sea que, y... Dile, dile, dile que me dé una entrevista, que llevo detrás de él un año y pico y ya me. No, no, sí, sé que no, ¿eh? sé que es imposible porque ya me lo ha dicho, porque habla no, con él no por nada, no por nada. Si sí, es que no, él sí. es un tipo maravilloso, sí. generosísimo, majísimo, pero es que llegó un punto en el que sufrió. Sí. ¿no? No tenía vida, que crees sí, sí, digo... que no, no podía más el pobre. Entonces... Lo, digo, lo, digo, lo digo de broma, porque he hablado con él y me dijo, Rodi, es que no tengo claro, tiempo. Y le dije, no, claro, no. Sí. Digo, no, no pasa nada. Claro. Digo. Tal cual, sí, tal cual. Si sí lo conozco y sé que es así de campechano y demás. Y oye, Pablo. En esta vida, perdona, que lo, que lo sí. defienda, entre comillas, hay que decir que no para poder decir que sí a todo lo que debes decir que sí, incluida claro. tu vida, porque si no, no vives. Entonces sí, sí, llega un momento en el que no tendríamos nadie horas, ¿no? Entonces. Bueno, es complicado. Yo entiendo, en fin, yo ya además me pasa, lo, lo comprendo muy bien. Es que hay que seleccionar, ¿no? Sí, sí. No, no tenemos. Ah, otra. Así no, que, no, no. ¿Y ¿qué más te decía? Hay ah, libros. Me preguntaba. libros. ¿Libros? Sí, ¿Libros, libros que digas no. que te gusten. Otra cosa. Especialmente. Yo, llevo muchos años leyendo muchos libros. Eh, no sé, para, a ver, si hablamos de ventas, de persuasión, me gusta mucho un libro de Dale el Carnegie, el de persuasión o el de, vale. de influencia. Me gusta mucho, perdón, de Dale Carnegie, he citado a Robert Cialdini, sí, Cialdini. Perdón, Robert Cialdini hablando de ese o sí. título sí. y he mezclado con Dale Carnegie el de cómo hacer amigos en infinidad si de las personas, persona. ese está muy bien también, en fin, no sé, hay muchos libros de venta que me gustan, me gusta Alejandro Hernández, tiene un libro muy muy bueno de negociación, uh -huh. que es, negociar es fácil si sabes cómo, pues, no sé, eh, ya te digo, yo en temas de persuasión y tal. Da, porque eso, temas de persuasión, justo. a mí me gusta, a mí me gustan mucho. Clásicos? A mí, y los clásicos, bueno, Saldini, ¿no? Y sobre todo eso, Saldini. Sí. Eh, a Saldini, sí. Eh, sí, ese tipo de libros a mí me han gustado mucho porque los leo, los vuelvo a leer, o sea, me aportan siempre. y... Bueno, no sé, hay muchos libros de mentalidad, no no sé, es que he leído, tengo por ahí una librería llenita de libros y, y he leído un montón, el, leo, no sé, leo. ahora estoy leyendo otra vez, por suerte estoy eso, diciendo que no a las cosas que debo decir que no y leyendo un libro a la semana o así, que es un ritmo que me, que me da mucho placer porque me hace crecer un montón y vale. bueno, en eso ando. ¿no? Estoy ¿Crees, leyendo ¿crees que crees que el crecimiento está en los libros? Más que, no. más que en los cursos. Ojo, pues es que yo soy un vamos, un fan de la formación, me, me formo mucho todo claro. lo que puedo, eh, hago paradas también hay que, hay que hacer esos picos de sierra ¿no? es decir, no, no me voy a formar ahora no voy a entrar a más cursos, no voy a entrar a más tal no voy a entrar, voy a asimilar, voy a aplicar porque tenemos mucho esa tendencia también los que nos movemos en el mundo sí, digital sí. de formarte, formarte no, hay que aplicar. Y no aplicar Claro. vete a lo incómodo que es aplicar y céntrate y quítate de, de por ahí de pajas mentales y ponte a Aplicar, ¿no? Que también a veces hay que parar un ratito y templar y mandar, como dicen los toreros. Así claro. que no sé, me gusta mucho la, cada uno donde donde vea, ¿no? Hay gente que no le gusta leer. Yo es que leyendo aprendo muchísimo y me, y me alimenta mucho y me lleva con, a construir nuevos contenidos. Claro. Siempre tengo extras en la cabeza para mis cursos. Claro. Etc. Sí, sí. Está claro. Y bueno, háblanos, venga, háblanos, ahí de spam de valor de cursos así que tengas así muy potentes, que se vendan mucho, que te gusten mucho que tengas mucho feedback de decir de ese efecto Wow o que realmente estés muy contento de decir ostras que no es porque lo haya hecho yo pero tengo un curso que es que es la leche mira tengo mi mejor curso eh, no se puede comprar porque <risa> ahí no, dando no, hype mi joder, mejor curso no bien. se puede comprar sí esto jode <risa> estoy muy muy entusiasmado y estoy muy entusiasmado porque hay 40 personas dentro haciendo ah el, el de email Sí, es un curso que lleva dos capitas, es un curso que lleva una capa de el sistema de email marketing eh, que aprendí de Isra Bravo, el gran maestro Isra Bravo, y que yo eh, metí con la capa mía de, de cómo lo adapto, pues el otro día comentaba con, con él precisamente, digo tío, yo es que me está funcionando genial algo que él no hace, ¿no? que es eh, creo un webinar, monto webinar, empiezo a vender el webinar y remato con una serie de emails, porque a mí vender en directo me encanta, en mis formaciones, eh, incluso las gratuitas, la gente se va con muy buen sabor de boca porque no soy un canta de mañanas y, y doy, joder, doy una formación potente y, bueno, potente dentro de 40-50 minutos, pero la gente dice, hostia, que me ha puesto la cabeza como un bombo y ahora me vende, pues genial. Entonces, me divierte porque me voy muy contento, o sea, vendo mucho en, mira, la última vez en el último webinar que hice que fue para... Arturo, el Arturo. No, el Arturo no, el, Arturo, Arturo, no, el Arturo muy bien también, eh, hice uno con ser de estrategas y sí, muy bien, ¿sí? pero el último webinar que hice con mi propia comunidad solamente estaban invitados alumnos y vinieron 80 y pico y, y entraron 20 en, en el curso, un curso de valía 600 pavos este que te estoy contando, entraron 20 sobre la marcha y en las primeras 24 horas con un bono de acción rápida. Y luego pues entraron otros 20. Entonces tengo 40 personas con ese curso que es una capa de email marketing, uh -huh. eh, muy, guay, eh, muy divertida de, de hacer y tal, con audios, con vídeos, con tal, y otra capa de, de ventas, persuasión y tal. Y esa y es un curso muy trabajado, muy trabajado, o sea, me ha llevado muchos meses grabarlo, eh, tengo lecciones grabadas por la calle, lecciones grabadas en, aquí en mi plató, eh, tengo mucho tengo mucho texto. O sea, Es un curso hecho con mucho mimo y va a ser mi mejor curso con diferencia. Eh, estoy como los cantantes que sacan un disco, ¿no? Tú, cabrón, y el anterior que era una mierda de disco, ¿no? Este sí que es un disco maduro y tal, joder, pues haber sacado este definitivamente. Y esos niños que nos calzasteis. A ver si este era el bueno, haberme avisado que comproba el anterior. No, pues eh, en serio, es mi mejor curso. Vale. Es, un, es un curso que, que, que hago ahora, después de muchos años aprendiendo, viendo cómo hace la gente cursos y haciendo muchos cursos yo. Y este es un curso muy, muy potente. Y además es tan potente que lo voy a vender, no sé el precio todavía, la gente que entraba en 600 euros, eh, pero, pero es un precio especial. Y, y, y lo voy a vender por fascículos, es decir, lo voy a vender... Eh, pagándome como si fueran las membresías son 500, vale, vale. pues van a pagar eh, cada módulo porque tengo tanta tranquilidad con, el, claro. con ese curso que sé que la gente que se engancha no, no lo deja o sea y además es bonito eh, eso es una señal de oye soy honrado y como sé que lo vas a pagar no te quiero cobrar 600 o 900 euros total, sino que te voy a, te voy a ir cobrando por me encanta, ¿sabes? me encanta porque después de todo lo que nos has dicho del efecto Wow y demás, está clarísimo que va a haber ahí alguna sorpresa, es decir... Me alo, o sea que nada, nada, no develen nada, pero no, no, me gusta porque te estás mordiendo en la lengua, estás haciendo sangre, ¿eh? te estoy viendo ahí. Claro, y, yo... es y te digo, que es un curso que no te, no, te, no te va a defraudar. Pero ya no sé cuándo empiezo a venderlo, por cierto. Seguramente en abril, casi seguro, pero no lo sé todavía. Pues mira, justo, justo yo ahora hace poco he sacado como una un servicio que es como una, como le llamo yo, el sistema Netflix, que es como suscripción, pero Ajá. me da de email marketing, de que pagas X y tienes emails a, a punta para, o sea, para lo que tú quieras. Es un poco Muy así, bueno. Claro, que lo que, que es lo que digo, yo digo... No es como Netflix, tú, si quieres hacer una conjunta, a mí me da igual. O sea, me mientras... Ah, cuenta. Pero es, claro. pero, es una, pero es una membresía. No, no, no, no, no, no es una membresía. Es un, es un pack de en plan de suscripción. De, en vez de suscribirte a una membresía o algo, de, mira, pues le pago a Rodri por X email al mes y, oye, que necesito un email para esto, que necesito un email para otro, que para un lanzamiento, para un. Ah, vale, ah, vale, vale. Ah, qué claro. bueno. Claro. Ah, perdona, es una membresía de servicio. Sí, sí, lo que pasa es que no, no, no lo he hecho como membresía porque es, es, claro, sin, claro. es simplemente un servicio de, yo qué sé, como el pack de andar por casa, pues que estás empezando y necesitas hacer una secuencia automatizada de 12 email o 10 para un producto, un servicio tal. Pues me contrata, yo hago la secuencia y tú, mientras tanto, pues estás en el sofá viendo tu peli favorita, mientras está ahí eso rodando tal. Claro, claro, es que son cosas que van surgiendo de la marcha, pero está bien, está bien. Pues oye, Maravilla, Pablo... Pues, tío, perdóname que te haga un sí. apunte, pero no tiene precio. O sea, no sé cuánto cuesta eso, pero no tiene precio porque oye, yo, si hay algo que no voy a subcontratar jamás ya, eh, es el copywriting de mi negocio. Claro. Porque lo hago con mimo y me encanta. Y oye, a mí, es decir, Isra me ha enseñado mucho, por supuesto, claro. pero es que yo tenía un blog en 2008. Quiere decir que yo escribir en plan eh, claro. coloquial y que la gente te lea y se enganche, lo llevo haciendo desde 2008. O sea, para claro. mí he unido cosas que ya venían dentro de mí, ¿no? Pero, claro, sí. pero es algo muy natural. Entonces no podría nunca contraté copywriters cuando empezaba en esto ¿Sí? y iba al copy eh, y ya no lo haría jamás. Porque... Claro, pero, pero tú eres una parte pero, de mi claro, sí, parte de mis tú... habilidades core. Claro, o sea, de... claro, es, claro, es, que es, que es habilidad core. Pero eh, realmente sí. tú que has trabajado en grandes empresas, sí, precisamente le falta eso. No, no, por eso te digo, lo que te quiero decir es que no tiene precio. O sea, que claro, es claro. Tan difícil hacer buen copy sí, sí, tan difícil sí, sí, eh, claro. que está muy bien pagado. El servicio para Yo lo he tratar. puesto, yo lo he puesto barato, eh. Yo lo he puesto barato para que la gente empiece a ir probando, pero yo creo que lo que dices tú, tener algo así, lo, lo que pasa es que la gente no sabe, no le da el suficientemente valor a la posibilidad que tiene eso. Pero bueno, yo ahí estamos. O sea que genial. Y nada, oye Pablo, eh, ya se nos va el tiempo, no te quiero robar más tiempo, la me sea. ha encantado esta entrevista, la verdad, además veo que has estado cómodo y eso me gusta sí, porque me gusto, me gusto. Todo, el mundo, todo el mundo luego siempre me lo dice, de ostras tal, oye me ha gustado, has soltado ahí cotillos que nunca has contado, eso ¿Sí? me, me gusta Sí, sí, sí. sí, sí. bueno, el, sal, el salseo lamentablemente siempre vende pero bueno, así que nada eh, un placer Pablo me, muchísimas gracias por haberme dado tu tiempo que sé que es poco y espero seguir leyéndote por ahí, lástima no haberme apuntado ahí al curso este de email marketing porque siempre me encanta a mí el tema de email marketing y formarme como dices tú, formar y formar y formar me gusta mucho, pero hay que hacer hay que hacer Fenómeno. Oye, pues nada, un placer. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Gracias a ti que estás ahí viendo en los que te veo, pájaro. Gracias. Y me tienes en pabloherreros.com. Date de alta ya. Cuanto antes estás perdiendo tiempo en darte de alta y de baja no te vas a quedar en la vida. o sea es, es, es que... La reina de Inglaterra sigue suscrita, con eso te lo digo todo. Sí, ¿eh? Eso, eso está. Bueno, ahora el príncipe Harry. Ahora vamos a por el príncipe Harry y a por Mega. Pues nada, un placer y me Realmente. alegro muchísimo, ¿eh? Chao.